Haz todo conmigo Cocina conmigo Viaja conmigo Crea conmigo Estudia conmigo Todo conmigo Kimari Rollo de video de patata en la alca Hola muchachos Hoy voy a cocinar Una comida se llama Kimari El rollo de video de patata En la alca En Corea Comemos el kimari con tteokbokki. Ya vamos a ver cómo es la receta. Voy a cortar. Voy a cortar la aegra. El video de patata en el agua hervida. Voy a cocinar por más o menos 15 minutos. Voy a sacar el agua. Puede lavar una vez. el fideo y una cucharada de aceite de sésamo media cucharadita de salsa de soya un poco de Pimienta Voy a mezclar Ya lo voy a cortar ya. Bueno, ya voy a hacer la figura para hacer kimari, el rollo de fideo de patata. En la alga, pon el video de patata encima de la alga y haz el oído así, así es, es muy fácil, ¿no? Pon harina de trigo y polvo de almidón, de tapioca. agua Arena ¿no de trigo y la masa Así ya, después de freír todos los rollos, solo hay que comerlos. Mira la salsa de tteokbokki, ay, me encanta. Bueno, ¿cómo te pareces? Yo voy a comer kimari con tteokbokki y omuk tang. Yo vuelvo con otra receta. Por ahora, chao, chao, hasta luego.